Pues si pinchamos en cualquiera de los grupos a los que tenemos acceso, aquí vemos los, los Chromebooks a los que tenemos acceso, siempre pinchando en la i azul arriba a la derecha vamos a tener acceso al informe de navegación detallado de cualquiera de los dispositivos aquí podemos filtrar por fecha ¿vale? y podemos eh, ir tan atrás como queramos dentro del curso escolar ¿vale? se va guardando absolutamente todo lo que van haciendo durante el curso y aquí nos aparece bueno, pues las horas en las que ha entrado, en estas fechas terminadas los dominios más solicitados, las categorías, incluso tenemos una nube de palabras con las búsquedas y eh, que va haciendo el alumno. ¿vale? Aquí debajo tenemos más detalles, pero si bajamos a la parte final, pues tenemos absolutamente todos los detalles de cada página web que ha visitado. Sea una página de Google haciendo una búsqueda, sea un vídeo de YouTube, sea una página de Internet y siempre vamos a ver las capturas de pantalla. En el caso de los vídeos de YouTube, podemos incluso pinchar y ver lo que, de qué va el vídeo, ¿vale? Para, de un vistazo rápido, ver de qué se trata. Y si es una página web, pues también podemos ver una mini captura para ver de, de qué estaba tratándose o qué estaba bien. Incluso podemos ver, si te fijas en esta, que, tiene, que es una página bloqueada. Aparece ahí a la derecha el, el símbolo de prohibido. También lo podemos ver en el informe de navegación. Es decir, el alumno ha intentado entrar, pero no ha podido, pero se ha quedado registrado en el informe de navegación si solo damos la URL hay que hacer cortar y pegar y para hacer un seguimiento es una lata y esto es a inmediato prácticamente a golpe de vista Exacto, incluso si vamos a la parte de arriba podemos filtrar pues solo por vídeos de YouTube, ¿vale? Pinchando aquí el informe de YouTube si queremos revisar todos los vídeos de YouTube que han estado buscando que han estado viendo o también podemos filtrar pues solo que nos muestre lo, lo que ha buscado en, en Google ¿vale? El informe de búsquedas de Google nos va a mostrar pues todas las búsquedas que ha hecho el alumno y de así de un vistazo podemos investigar un poco pues, qué tipo de intereses tiene el alumno, qué información está buscando, lo cual puede ser interesante pues, para profesores, tutores, incluso para las familias.